El peligroso término medio Hola a todos Esto es tv TV. Los saludo con cariño para que hablemos de un nuevo tópico Que le traigo hoy a la consideración de ustedes Desde hace décadas En la mayoría de los escenarios políticos de Latinoamérica Predominan las palabras consenso Término medio Centro Resulta más elegante y menos conflictivo decir Estoy en el centro Y así no se queda ni como comunista Ni como ultraderechista Ni como fanático Ni como radical El problema es que son términos Que disfrazan la cobardía De los que no quieren asumir con firmeza Ninguna posición y de centro en centro, de consenso en consenso, nos hemos ido quedando con una tibieza inservible. Respetar a Aristóteles cuando nos invita al justo medio en lo que respecta a nuestra vida personal. A ser moderados entre temerarios y cobardes. Por ejemplo, pero en política. El tema es distinto, porque no son extremos igualmente reprobables. El comunismo y el capitalismo ni traen las mismas consecuencias para un país. Los votantes merecemos saber qué tipo de gobierno tenemos, porque no existe forma de desarrollar un proyecto de nación desde la tibieza de un término medio que complace a todos y sigue la moda. Puedes tener un gobierno socialista disfrazado de conservador ni viceversa. El gobierno de ahora en República Dominicana ¿qué es finalmente? ¿Es un gobierno socialista? ¿Partidario de incrementar gastos públicos, ¿Deuda? ¿Impuestos? y el tamaño del estado, hasta ahora que se sepa, sigue siendo miembro del foro de Sao Paulo que entiende que la dictadura venezolana es lo que hay que imitar, o es un gobierno pro libre mercado que quiere incentivar la creación de riqueza de la única manera que existe, facilitándole la tarea a los emprendedores, reduciendo cargas e impuesto y eliminando El desperdicio de recursos En botellas E instituciones burocráticas Sería bueno Que lo definiesen No vaya a ser Que a fuerza de evitar Enfrentamientos enérgicos Y de no ser Ni fríos Ni calientes Terminen como Macri Devolviéndole el poder A los firmes y hundiendo de nuevo a la Argentina en su nefasto pasado como la estamos viendo hoy. Es hora pues de que Luis Abinader, tu gobierno, tu gabinete y su partido le aclaren a la República Dominicana y al mundo en qué posición está la nación, porque por lo visto vamos y seguimos manga por hombro, un total caos, un total desastre y más de lo mismo que creíamos nos habíamos quitado de encima, pena, qué pena que Luis Abinader sea otro desastre más, gracias por acompañarnos, hasta nuestro próximo comentario amigo.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 Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser.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 Recuérdense nuestra página oficial tv en tvmctv.com Desde ahí